Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, John? S sigue buscando, se estaba ordenando con todo, Dios mío. ¿eh? No, no, simplemente aquí para ordenar las ideas eh, respecto a este tema que está causando por parte del, del señor Espinosa una, su una suerte, desde mi criterio, eh, de desinformación, desconocimiento y falta de un tema de un poquito de temas de tributarios ¿no? sí, a, ver, a, a ver cómo está la explicación luego le damos nuestro punto de vista sobre este a ver, viceministro um, lo que entendemos um, lo que entendemos es que una persona que quiera vender a un profesional independiente a una empresa sus muebles va a tener que pagar el 5% ¿es así? Pregunta. mira primero vamos a contextualizar el tema en cuestión para que todos, no solamente tú, sino todos los que nos están escuchando, y aprovecho para saludar a todos nuestros radiovivientes, para que primero que te entiendan todo de qué estamos hablando. Primer elemento, y voy a tocar precisamente luego este tema y con normativa en mano. Primer elemento. El año pasado, John, en julio del año pasado, el gobierno sacó una ley, la ley 1448, ¿no? por el cual hemos llevado de un régimen tributario de los profesionales independientes comunicadores tú seguro en algún momento eras un profesional independiente cada uno tenía donde eh, no, no trabajabas en Fides desarrollabas de manera independiente tu trabajo uh -huh. ¿no? dentistas abogados contadores arquitectos ingenieros pues vas por la calle y vas encontrando distintas oficinas sobre todo en la parte aquí cerquita los abogados cerca de la fiscalía y demás, hay un montón de, de oficinas de los abogados que desarrollan su actividad de manera independiente y como ellos bastantes otros operadores bastantes personas que se dedican de manera independiente a este trabajo, ¿no? de desarrollar su profesión de manera independiente ¿qué hemos hecho querido John? y para contextualizar primero, hemos llevado a estas personas que tributaban anteriormente ¿no? bajo el régimen del impuesto a las utilidades de las empresas. ¿no? Es decir, John Arandia, que era un comunicado independiente, ¿no? en ese, hasta el año pasado tenía que contribuir con el Estado bajo el régimen de las, del, del IUE, del impuesto a las utilidades de las empresas. Por lo tanto, John Arandia que, que, terminaba la gestión... ¿Mm? Y, y hasta abril del siguiente año, tú tienes que hacer la declaración del IUE, declarar tus ingresos, tus, tus gastos, y calcular el IUE, tus utilidades, y sobre en sus utilidades, el 25% tenías que emposar o pagarle al fisco. Esa era la hermenéutica. El año pasado con esta ley, lo que hemos hecho, hemos dicho, que estos profesionales independientes, comunicadores, abogados, etcétera. A John Arandia lo hemos ya sacado de, de ese régimen y lo hemos llevado a que tribute bajo el régimen RSEIVA iva régimen complementario al IVA ¿no? Entonces el RSEIVA es un régimen que grababa el tema de los ingresos pues es que mi persona o cualquier dependiente de una empresa privada o de una entidad pública etcétera, cada mes declara sus facturitas ¿no? cada sus facturitas para hacerse descargar el IVA que le quieren grabar, el EDCIVA. Entonces, a partir de esta gestión, John Arandia va a tributar bajo el EDC IVA y ya no bajo el IUE. ¿Qué beneficios tiene para John Arandia? Antes, en el IUE, John Arandia presentaba una facturita de compra eh, de un supermercado, Hipermax y qué tal, ex, del fin de semana, o si se iba a un restaurante, y con la familia y gastaba y, y hacía facturar y lo presentaba como descargo en el UE uh -huh. antes de impuesto entonces decía, no, esa, ese gasto no está asociado a tu actividad comunicacional, uh -huh. por lo tanto eso no te vale y te lo te lo eliminaban ese gasto entonces tú no te podías deducir todos tus gastos y ahí nacía un término que muchos profesionales independientes señalaban queremos universalidad de la facturación Queremos que nos acepten todo nuestras facturitas. Has es, de escuchar ese es, es concepto, universalidad. Entonces, ahora en el ELCIBA, John Arande va a poder presentar todas esas facturitas, las del supermercado, del fin de semana del restaurante que salió con la familia, de, de, de las pensiones que paga John Arande de los hijos al colegio que antes no le aceptaban, ahora lo va a poder presentar, o sea, va a poder descargar. Jonarandia, esas facturitas. Por eso es que los abogados... cuando Tú me dirás, ¿qué ha pasado desde julio del año pasado hasta diciembre de la reglamentación que sale? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no la reglamentado? estamos con distintos gremios sentados justamente haciendo este intercambio. Y yo decía, pucha, es beneficioso para nosotros. La ley que se sacó el año, el, a, en julio del 2022, ¿no? Tenemos que tener claro que el reglamento no puede ir más allá de la ley. Ni tampoco el reglamento puede cambiar lo que dice la ley. ¿no? Y si creemos, que si quisiéramos crear un impuesto, tendríamos que haber sacado una ley. ¿no? Por eso cuando dice el señor Espinosa se ha creado un nuevo impuesto, es una total aberración, y es una falsa, porque eso tendríamos que haberlo hecho en el marco de la ley del año pasado. Un paréntesis sobre este tema. Sí. Al crear la ley... ¿No se crean nuevos impuestos, viceministro? No, porque la ley, la 1448, lo que hace es que decirles a todos los contribuyentes que denominamos profesionales independientes ya no van a tributar por el IUE, o sea, los sacamos del IUE y los incorporamos en la, con, también con esa misma ley uh -huh. para que tributen en el EECID. Ok. Usted lo presenta como buena noticia para los profesionales independientes, sí. pero también es una buena noticia para el Estado porque va a recibir más plata. ¿No? ¿Por qué? Mira... Primero, John Alandia ahora va a poderse descargar muchas más facturitas. O sea, que ya no va a, ya no va a contribuir como antes, le descontaban esos gastos. Ahora va a poder descargarse. Por lo tanto, ahí nosotros no le vamos a poder cobrar a John Arandia mm -hmm. como antes. Pero, ¿qué es lo que gana el Estado? En este momento y en algunas entrevistas que tú me mencionabas, me, anteriormente decías el tema de la informalidad. Hay muchas cosas que no están, hemos entrado, hay mucha informalidad, hay que contribuir a la formalidad. ¿Qué va a hacer John Arandia a partir de este año? Ah, como antes no le aceptaban las facturas de, de supermercado, John Arandia se iba pues, a, comer, a comprar a la, a, la, a, la, a la tienda del barrio, no le metían factura. Eh, si le pedían, eh, ¿qué quiere factura? No, no me interesa porque no me sirve. Ahora John Arandia va a decir, no, no, sí me sirve. Claro, ¿Pero claro. el Estado va a ganar o perder con esto? Por IVA. Por ¿Va, IVA? ¿Va a ganar? Ahora, claro. claro, porque ahora vamos a pedir IVA. John Arandia va a empezar a pedir facturas. Y la persona que le está vendiendo a John Landier va a tener que empujar el IVA. Pero ese es el criterio que se utiliza para decir que el gobierno está creando nuevos impuestos. No, porque no estamos creando impuestos, porque no estamos creando, sino que ahora estamos diciendo, estamos motivando a que el, el, el profesional independiente, como John Landier en el ejemplo, ahora pida facturas. Estamos motivando a que pida mm. facturas, porque mm -hmm. él lo, a él le sirve para descargar antiimpuestos. Okay. entramos a la pregunta de fondo que se está haciendo gran parte de la gente. Muy el bien. Estado necesita plata y está creando impuestos, dicen falso, no, no estamos creando impuestos, vuelvo al tema como lo he sacado a John Arandia que era profesional independiente del régimen del IUE y lo he llevado a la adhesiva uh -huh. ¿qué tengo que hacer con, en, el, en el marco normativo del IUE tengo que modificar el IUE ¿no? el reglamento uh -huh. y a eso me voy el reglamento del IUE John, no sé si aquí hay una cámara que Sí, me lo puede sí. Pero se me lo voy a mostrar un poquito más uh -huh. cerquita siga sí, por favor adelante, ahí lo muestro ¿no? Y fíjate, si quieres presentarlo, aquí está el artículo 3 del reglamento del Iliwe, de manera específica señala que eso es del 95, John. 95, no, no es un reglamento de ahorita. Entonces, como los ha llevado a los profesionales dependientes del régimen del IUE, los he llevado al iva ¿qué tenemos que hacer? Modificar el reglamento. No, quédate con eso porque me permite tú, para que tú me puedas acompañar. ¿qué tengo que hacer? modificar el reglamento entonces decir todo aquello que es prestación de servicios que tú lo ves ahí subrayado y tachado fíjate, toda esa parte que está tachada en la primera columna lo tengo que eliminar en el reglamento de y por lo tanto solamente el nuevo texto el nuevo texto que va a quedar va a seguir contemplando lo que decía el anterior que okay. el tema de bienes uh -huh. los he sacado los servicios porque John Aranda presta un servicio profesional independiente He sacado el servicio del IUE y lo he llevado al la okay. Y me quedo con el tema de venta de bienes. Okay. Venta bienes de muebles. muebles. Bienes muebles. Ya. Yeah. ¿Qué dice el señor Espinosa? Que el gobierno ahora ha creado un nuevo impuesto porque está incorporando el 25% y el 20% a la compra de bienes. Si tú te fijas en el texto anterior, ¿no? que está la norma, decía lo que está en rojo. Decía en el eso. caso de venta de bienes, el 25% del 20%, o sea el 5% del importe total pagado. De bienes. O sea, Decía. el 5%. 5%, pero de bienes. Entonces, mira. Y si podía ser la casa, podía ser el auto. No, no, no. no, no, no. primero antes de ser. entrar. No, no. Son bienes muebles. Lo que te quiero decir primero, no es un tema que hemos incorporado como se que pretende hacer, entender. Te estoy diciendo que he modificado y esta parte de bienes ya había desde el 95 95, uh -huh. ya estaba lo que he hecho es sacar lo que hemos hecho es sacar los servicios porque lo he llevado a los servicios de los profesionales los he llevado a la edesiva, esto lo he borrado se ha borrado y el texto que ha quedado es el mismo en tema de bienes muebles deberán retener sin lugar a deducción alguna el 25% del 20% del importe pagado del sí. de importe total pagado, o sea el 5% el 5% cuando uno compra bienes muebles ¿no? Sí. Esto es un derecho que te corresponde como profesional independiente a, a, a cualquier empresa. Ahora, porque esto es el reglamento del IWE de las empresas. Cuando una empresa ¿no? Quiere, tiene la necesidad de descargarse, tú en esta empresa, por ejemplo, Fides, te compras un micrófono, te compras un cable, te compras papel, un, no sé, un parlante, una luz. Y lo compras y alguien no te da una factura, te dice, tú tienes el derecho, como empresa, de de decir, he hecho un gasto y me tienen que reconocer cómo está Porque, ese gasto Viceministro, esto no llega a particulares yo no. puedo venderle mis muebles a un amigo, no tengo que tasar el 5%, pero si se lo vendo a un abogado que es un profesional independiente o a una empresa, sí tengo que pagar el 5%, eso queda claro Este es el reglamento del impuesto a las utilidades de las empresas Pero así como se lo explico, es así Por eso, es así es así eh, Las empresas tienen el derecho de descargar todo gasto que hagan asociado a su actividad. Okay. ahora bien, eh, yo puedo venderle mis muebles, en el ejemplo que le ponía hace un ratito en nuestro anterior invitado al señor Espinosa, a un abogado que es profesional independiente, pero no lo estoy haciendo por negocio, ¿por qué deben presumir que estoy haciendo una actividad comercial donde voy a beneficiarme eh, monetariamente cuando lo que estoy haciendo es tratar de recuperar algo simplemente? No me estoy dedicando al negocio de venta de muebles, por ejemplo. Muy claro tu, tu ejemplo. La pregunta que te hago. Tú, que le estás vendiendo a un profesional independiente, ¿eres una empresa? No. El reglamento que estamos hablando es el del reglamento del impuesto de las sociedad de las empresas. Ok, aclaremos este tema. Si yo le vendo a un profesional independiente o a una empresa mis muebles, le, me estoy yendo a vivir a otro lado, sí, quiero deshacerme de los muebles, se los, se los vendo, ¿cuánto? Pídeme mil. Ya, listo, perfecto. ¿No debo pagar impuesto? No, pues, tú no eres empresa. O sea, la cosa se funciona de empresa a empresa, profesional claro. independiente o empresa a empresa cuando claro. venda sus bienes muebles. Claro, te digo, porque la empresa que te está comprando, si fuese empresa, tiene el derecho de descargarse ese gasto que está realizando. Ok, pero si soy particular y no soy empresa, ¿no, no voy a pagar el no, 5%? por eso no. ¿No? Te estás... ese, es, ese es el elemento. Lo que está confundiendo el señor Espinosa primero que descontextualiza primero partamos esta es una parte del reglamento el reglamento tiene tres artículos esta es una modificación del IUE que solamente sobre, recae sobre el tema empresarial no sobre personas naturales ¿No? primer elemento des, totalmente descontextualizado y con una intención clara de querer crearse sobre la población ayer ha habido un webinar de los contadores querido John uh -huh. Uh -huh. yo te invito a que invites a personas profesionales a tu, a tu programa que sepa sobre el tema tributario, porque el señor Espinoza no sabe nada, y te lo tengo que decir, lamentablemente lo tengo que decir, no sabe nada. Y yo te invito a que, que invites a un, a, un, a un tributarista, a un contador. Ayer, disculpe, lo tengo que señalar, lamentablemente fue el mal ejemplo, la declaración, el, el, el, el, el ejemplo malo fue la declaración que hizo el señor Espinoza. Eh, lo tomaron como un ejemplo malo, Dicen, esto es lo que no se debe hacer, y decir porque está mal porque lo está haciendo así. Y yo me tengo que venir acá a aclararlo, porque está totalmente Okay. A ¿No? ver, reitero, desde el viceministro de Política Tributaria, si usted es empresa, unipersonal, tiene su empresa, y vende sus bienes muebles a otra empresa, pague 5%. Si usted es independiente va a vender sus mueblecitos a una empresa, pero lo está haciendo porque se quiere deshacer de ellos, no es un negocio, no paga el 5%. Sí. Esto tampoco entraría, perdón, viceministro, a si yo, que no soy empresa, le vendo a mi amigo los muebles que tampoco es empresa, tampoco pago el 5%. Claro, porque lo que pasa es que te estás haciendo sus activos, es un tema de gasto, o sea, de eso vas a hacer, no estás haciendo con fines de lucro. El beneficio, el descuento que te estoy hablando, que dice aquí del 25% del 20%, ¿No ve? Es porque tú tienes el derecho como empresa decirle al Estado, yo he hecho un gasto y me tienen que reconocer no, de este gasto. Entiendo, viceministro, pero a ver, le vuelvo a hacer este ejercicio para que usted diga sí, no así. ¿Ok? Sí. Porque eso es lo que está entendiendo la gente en este momento. Otra vez. Yo soy una persona que no soy una empresa ni personal, ni tengo mi empresa y le vendo los muebles a un abogado que es un profesional independiente o a una empresa. Yo, si no soy empresa, no pago el 5% al abogado a la persona independiente en este momento con tu pregunta tú le vendes a una persona independiente no a un ah. profesional independiente un abogado un contador que está al lado de tu casa o una estás? empresa o no a, primero vamos por el abogado una persona independiente ahorita no estás no estás sujeto, ya, no pago el 5% no porque okay. si lo vendo a una empresa no. si la empresa te compra a ti un bien mueble mueble no inmueble como decía el señor Espinosa, habló de inmuebles también, ¿no? Un inmueble es una casa, un terreno, ¿no? Un bien inmueble. Ahorita, desde el año 95, ellos tienen que retenerte, ¿no? Desde el 95. No es un tema nuevo que el gobierno ha impuesto ahora. Por eso, a ver, pregunto ahí, porque ya viene ahí una confusión. Yo le vendo, no soy empresa, a una empresa mis muebles... ...viene alguien y me dice, Fides, agarre y me dice... Eh, ...te está haciendo estás vendiendo tu mueblecito, me interesa tu living, ¿no es cierto? Y de repente, eh, eh, yo le digo, te vendo mi living a Fides. Sí, señor. Tengo que facturarle a Fides. Por eso, como tú no eres una persona que es, ni tienes NIT, porque tú no eres, eh, eres, no eres contribuyente, es una persona natural... Lo que la, ...la empresa te va a decir, si ella te va a decir, tengo que deducir esta, esta compra, lo tengo que deducir como gasto de la empresa... Tengo que, tengo que acreditar con algo, que ha comprado algo. ¿sabes? Entonces, sí, ¿va a retenerme el 5%? Retener, sí, pero si, quiere, si es gasto deducible de la, de la empresa, ¿no? Si es gasto deducible del rubro de la actividad. Si te compro un abogado, por ejemplo, si te compra una, una empresa, digamos, eh, ¿qué sé, te compra Fides, la Fides es una radio. ¿Cuáles cuál son los gastos de la, una radio? Muebles. Micrófonos. Muebles. ¿no? Muebles, okay, okay. ¿no? Pero sí, en ese caso se te va a decir, ok, para querer fides, deducir ese gasto, tiene que acreditar, ok, John Arande no, no, no, no me ha facturado, pero sí, ese, ese gasto yo lo hice porque le pagué a John Arande. Ok, entonces tengo que presentar el, la retención que yo le hice a John Arande como un gasto, okay. para que se me reconozca como empresa Fides ese gasto. Ok, tercera parte de la pregunta. Si John Arande le vende su mueble a otro amigo que no es profesional independiente... De amigo a amigo, le paso mis muebles. Nada. No me pagar nada. Nada. Okay. Nada. Es que ese repaso es bueno, dice ministro. Perfecto. ¿sabes? Pues le digo, hay que contextualizar. Lo que estamos llevando es a profesionales independientes lo llevamos a la edesiva. Por lo tanto, hay que, hay que modificar el reglamento del Olive, porque hay que sacar a los profesionales independientes. Si no, habría doble tributación, ¿no? O sea, hay que modificar el reglamento. Y se hizo en modificación el reglamento. Y lo que es, el, el señor Espinosa lee y dice que el gobierno impuso, creó un nuevo impuesto, te estoy demostrando que es un tema que ya venía desde el 95 y que se ha venido Viceministro, operando. tengo que volverle a hacer esta pregunta. Uh -huh. Ante la falta de dinero, ¿el gobierno está pensando crear impuestos? No, no, no, no. Yo te quiero decir una cosa, mira, yo aprovecho porque la, la, la, la, lamentablemente no tengo la misma... Eh, solo respóndame, viceministro. ¿Sí? No, no, no. Te lo tengo que decir también una cosa, porque eso quiero que tú lo presentes. Esos son los niveles de recaudación que tenemos ¿no? en el año 2022. ¿no? Nosotros como Estado hemos aumentado en 19,7% el nivel de recaudación a nivel general. Nuestro presidente del Banco de, de Impuestos Internos ayer salió con, mostrando las cifras de recaudación que también son nuevas históricas antes de ayer nuestra presidenta de la aduana presentó los datos y este es el dato agregado fíjate, la recaudación tributaria en el año 2022 respecto al 2021 aumentó en 19,7% quiero, quiero, disculpe puede ser un atrevimiento mío tratar de interpretar lo que usted me está diciendo que el gobierno no necesita plata porque ha recaudado más que otros años No siempre hay necesidades que cubrir. Siempre hay necesidades que cubrir. Sin embargo, nosotros estamos trabajando en poder mejorar los niveles de recaudación con, con enfocarnos a una mayor formalización de la actividad económica, con la que te decía yo el ejemplo, de tal forma de que vayamos cubriendo las necesidades. No, no es que ahorita nosotros, porque ¿qué pretende el señor Espinosa? El Estado no tiene ingresos y por lo tanto ha creado un nuevo impuesto en este decreto. Totalmente falso. Primero, que es falso, que el Estado no ha creado con un, No puede, nadie puede crear un impuesto con un decreto. Nadie. Ni aquí ni en ninguna parte. Todo impuesto nuevo se crea con ley. Primer elemento. Ese reglamento que hacía referencia al artículo, y yo le invito a leer al señor Espinosa, ¿no? el artículo 3 correctamente de la ley, que sea, que de la ley 8.3. Eso estaba vigente desde el 95. Primer elemento. ¿no? Segundo elemento. Y tercero. Nosotros estamos trabajando como Estado en mejorar los ingresos, John. Es una tarea que necesitamos hacerlo, ¿no? Pero no va a ser a través de una Bien. nueva creación Pero de ingresos. Pero, ok, la respuesta es no, a esa última pregunta. Viceministro, gracias por estar acá. No, aquí, John, muchas gracias por el tecito y un saludo a todos nuestros radiodientes, ¿no? Bienvenido siempre a Fides. Vamos a la pausa después de esa explicación. Ya volvemos.